Singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Coming now, follow my lead I may be crazy, don't mind I'm in love with the shape of you Antes de empezar con el vídeo simplemente decir que si queréis conseguir la carta legendaria del fantasma real gratis sin pagar absolutamente nada Solamente tenéis que dar like a este vídeo y spamear o hacer muchos comentarios del fantasma real que sale dentro de dos días Básicamente creo que esto es un mito que se puede hacer realidad por todas las personas que me decís diariamente que esto os está pasando Simplemente chicos para conseguir el fantasma real cuando salga Es dar like a este vídeo y comentar muchas veces el fantasma real que queréis Muy buenas dos chavales, yo soy Baixix y en este nuevo día en este nuevo vídeo estamos con qué pasa cuando dejas que un robot juegue por ti a Clash Royale Es decir, vamos a ver varios vídeos de gente que ha hecho un robot físico real Que puede jugar a Clash Royale E incluso, no sé, vamos a ver si consigue un cofre legendario O algo así por jugar de una manera diferente a Clash Royale Chicos, los saludos del vídeo de hoy los tenéis en pantalla Y para salir por pantalla es simplemente... Dar like a este vídeo y comentar para que os salude Vale chicos, hoy vamos a poner varios clips en los que vamos a ver cómo una persona tiene un robot en su casa que juega a Clash Royale Y decir que esta idea ha sido del compañero Soccer Casual, que tendréis su canal por descripción Como los de los clips originales de los chicos que han grabado esto Así que chicos, vamos a empezar a ver el primer vídeo o el primer robot Aquí lo tenemos por pantalla, chicos Para empezar, vemos Un móvil y como un par de cosas De metal o de madera Con un puntero de goma para simular El dedo de una persona Y aquí vemos todo el mecanismo que tiene Este robot para que pueda funcionar Para que juegue solo, sin ayuda A Clash Royale, o sea, una Verdadera pasada, y aquí veis como poco a poco va soltando tropas, es decir, va pinchando una carta de nuestra baraja, de nuestro mazo y luego la va poniendo justamente en el centro Es decir, básicamente como veis acaba de poner un horno de espíritus y ahora está esperando para poner el baby dragón. Ahí cuando tiene el elixir lo suelta automáticamente y cada cierto tiempo el robot lo va haciendo, ¿vale? Es decir... Tiene un mecanismo en el que el chico le ha puesto para que cada cierto tiempo vaya pinchando en una carta de su mazo y la vaya poniendo en la arena Como veis, básicamente el tiempo creo que es siempre el mismo, es decir, repeticiones y como veis acaba de tirar la torre de la izquierda O sea, el, un simple robot acaba de tirar la torre del de rival que es una persona real, o sea, un robot que está haciendo básicamente tirando cartas en la arena Acaba de, de, es que Básicamente está ganando a una Persona real, o sea, es que es Básicamente increíble, y como Venía diciendo, el chico le ha marcado Al robot que pinche en Unas zonas determinadas de la pantalla Para que vaya soltando tropas Y la verdad es que como veis No le está yendo nada mal, la torre de la Derecha creo que le falta Poquita vida porque la ha tocado Y la torre de la izquierda como veis la ha Destruido, o sea que es que ya le ha Roto una torre y está defendiendo Genial, y ahora va camino De la segunda torre, o sea de verdad Flipo, como este robot Gane la partida a una Persona normal, como veis Ahí están los bárbaros de elite que se los han cargado Básicamente el ejército de esqueletos Y ahora está con baby dragon Ahora puesto otra vez golem de hielo Y por la derecha tenemos Algún que otro espíritu. Como veis, el robot no para. Sigue a muerte. Soltando tropas. Y, eh, sinceramente, chicos. No sé lo que vosotros pensáis. Pero tiene muchísima buena pinta de que el robot va a ganar. ¿Vale? Como veis, la torre de la derecha ya está muy, muy tocada. Y eh, la del robot. La que está jugando con el robot. Está también bastante, bastante tocada. O sea, esto es de muy reñido. Pero eh, me encantaría que ganase este robot. Como veis. Eh, va a soltar ahora mismo espíritus de fuego Ha soltado también golem de hielo Y cuidado porque se vienen los bárbaros de élite O sea, fijaros Los bárbaros de élite van por la derecha Va a salir ya el minuto de tiempo extra para jugar Y básicamente que determine la partida O sea, baby dragon, bárbaros de élite Le están dando a todos los bárbaros de élite a la torre de la derecha Y eso es torre, chicos O sea, acabamos de ver como un robot ha ganado a una persona real dentro del juego, pero como veis chicos, la recompensa no le han dado ninguna recompensa Porque básicamente los cofres los tenía llenos y bueno, si este robot le deja, sigue jugando partidas y partidas y partidas Hasta vamos, hasta que te saque la arena legendaria, o sea vamos, una pasada de robot Así que es básicamente eso y vamos a pasar a ver el siguiente robot Chicos, ahora tenemos otro robot hecho con un taladro Parece ser unos alambres enrollados en lo que sería la boca del taladro Y varias como gominolas de estas de toda la vida que nos comemos todos O sea, si esto funciona tiene que ser una pasada Porque en el anterior hemos visto cómo estaba hecho Pero pinchaba en unas zonas determinadas de la pantalla Y como veis, ojo, porque acaba de tirar varias tropas, o sea, como veis, no sé qué tropa ha tirado a la izquierda, para a la derecha ha soltado unos duendes y ha soltado dos cartas a la vez, o sea, con un simple taladro, con un movimiento, está soltando cartas automáticamente como veis, se acaba de tirar un esqueleto bombardero, a la izquierda la carta que había tirado era el gigante que ya le está dando a la torre y eh, es que casi, casi la ha destruido ya en la torre de la derecha, o sea, esto puede ser pleno de partidas para los robots, eh? ojalá y espero, como veis Torre de la izquierda, o sea, acaba de tirar un robot, o sea, básicamente un taladro con gominolas, una torre a una persona real, o sea, es que básicamente la persona lo único que está haciendo de vez en cuando es colocando eh, lo que serían los alambres. Y como veis, acaba de destruir la torre de la derecha, o sea, es que esto es flipante, como un taladro, un robot puede ganar una partida a una persona normal simplemente con gominolas, o sea, es que es Flipante. Y supongo que eh, según vaya queriendo tirar al chico tropas, pues le irá dando. Y como veis, acabamos de ver cómo este robot gana la partida. O sea, es que básicamente estoy flipando. Hemos visto cómo antes un robot que estaba bastante mejor hecho que este, ha ganado la partida a otra persona real. Y ahora vemos como básicamente un taladro con unos alambres y unas gominolas gana otra partida a otra persona normal de cualquier parte del mundo. O sea, es que es increíble, lo he dicho ya varias veces, sé que me repito, pero... Es que es flipante chicos, así que nada chicos Vamos ahora a jugar una partida Que nos falta muy muy poquito para Conseguir el cofre de coronas Llevamos el mazo del anterior vídeo Que nos está yendo genial y nos Mantenemos en las 3044 Copas, hemos bajado eh, Nada, 30 copas o algo así pero Bastante bien este mazo me está yendo Así que venga, vamos a ver Primero, eh... Esperamos a ver eh, que se nos carguen los 10 de elixir. Ahí está Y vamos a empezar con mega espirro Nos ha tirado sabueso lava Nosotros también los tenemos Y eh, básicamente vamos a tirarle unos espirros ahora Vamos a tirar una lápida por aquí Para que, a ver si, ahí está, se para Ese sabueso lava se para Ahora vamos a tirar una bola de fuego para esos murciélagos Que no me gustaría a mí que hicieran mucho Y eh, necesitamos Ahora mismo no tenemos nada para defender aéreamente O sea, eh, nada para defender eh, aéreo y ahora contra esa bruja nocturna, pues podemos tirar unos duendes, aunque no sé si van a hacer mucho. Ahí está. Eh, le quita la mitad de la vida. Tiramos megasbirro. Perfecto. Y eh, ahora es murciélagos. Vale. Vale, eh, está, hemos hecho lo que hemos podido para defender. Vamos a tirar ahora, ahora un combo de megasbirro, esbirros y minero. A ver qué tal sale. Bueno, mmm, los esbirros han caído. Han caído a muerte en batalla. Ahora vamos a tirar el tronco para esos duendes que no lleguen. Y el mago eléctrico nos ha reventado bastante la torre. O sea. Llevamos un minuto de partida y nos han reventado bastante la torre, o sea que venga, eh, vamos a tirar una lápida por aquí por el medio como básicamente hacemos siempre y eh, vamos a tirar un mega esbirro por aquí Vamos a esperarnos para tirar los esbirros porque de momento no hay prisa, ahora sí tiramos los esbirros para que ayuden contra esos murciélagos Perfecto, ahí está, murciélagos fuera Y ahora eh, el megasfirro le tiene que empezar a dar a muerte a ese sabueso lava Ahí está, se lo carga, ahora salen los sabuesos los, Básicamente los mini sabuesos, ahí está Y se los mata Vale, no nos da tiempo a tirar el sabueso lava antes de que llegue el megasbirro. Por lo tanto, vamos a esperar un poquito Y cuando tengamos 10 de elixir, pues lo tiramos perfectamente detrás de la torre Nos ha tirado una bruja nocturna Bueno, mmm, vamos a tirar yo creo que un minero ahí está y contra ese mago pues podemos tirar por ejemplo una bola de fuego aunque creo que va a ser un poquito tarde porque el mago ya le ha dado la torre y como veis la tenemos a mm, 290 de vida, o sea básicamente 300 de vida vale, podemos tirar ahora Mega megasbirro, mega madre mía que no me salen las palabras por aquí ahora unos esbirros para que ayuden a esas tropas vamos a tirar ahora un minero aunque creo que es un poquito tarde y, eh, básicamente vamos a intentar defender todo lo que podamos A ver, unos duendes por aquí Vamos a tirar un tronco también Perfecto ese tronco Vale, eh, megasbirro, rápido Perfecto, ahora que le dé a la bruja Ahora necesitamos bola de fuego eh, creo que eso llega a la torre Uf, uf, los murciélagos Madre mía, 73 de vida, eh 73 de vida a la torre, nada, nada Este chico, eh, ya cuando se le ha visto las intenciones de los zaps Ya, eh la tenemos un poquito complicado Porque vamos, eso no va a llegar a la torre Nos tira flechas y como veis nos gana la partida Bueno, es que no podemos ganar Todas las partidas que jugamos Pero eh, nada, ha estado bastante reñida Y le hemos aguantado bastante bien Espero chicos de corazón que os haya gustado Este vídeo viendo De jugar a robots que ganan Las partidas a otras Personas del mundo, así que chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós